Bueno estimados amigos de Yo Soy El Cambio, eh, hoy hemos traído unos unas, eh, materiales y unos eh, equipos muy especiales que precisamente nos van a servir para llevarnos nuestro maletín en todas nuestras acciones de formación. Para eso entonces tenemos este primer material, este primer material que estamos observando. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad de aprendizaje en la formación del liderazgo pedagógico en el marco de la estrategia formativa Yo Soy el Cambio. Nos llevamos lo mejor en un maletín, por eso empacamos el fortalecimiento de las competencias del ser, saber, hacer y crear juntos desde una perspectiva visionaria y creativa. En donde redescubrimos nuestro potencial, afianzamos la responsabilidad a partir de la independencia, la autonomía, la conciencia de todo lo que nosotros hacemos. También mantenemos una comunicación eficaz basada en el respeto. También hemos desarrollado nuestras habilidades y competencias socioemocionales. Y todo esto porque yo me llevo en mi maletín el liderazgo inspirador, porque yo soy el campo. Bueno, entonces, llevemos este material a nuestra maleta. Bueno, y entonces, como estábamos eh, observando ahorita, pues en la maleta debemos llevar una gran cantidad de elementos. Para eso, vamos a utilizar un elemento muy especial. Y para eso, hemos traído a este que tenemos acá. ¿Listo? Y entonces, precisamente, nosotros creemos en el amor. Y debemos tener amor... Para todas nuestras personas, todas las personas que nos rodean, no solamente nuestros aprendices, nuestros instructores, nuestra familia, para todas las personas que nos rodean en general, debemos conocer y cómo aprender a mejorar nuestro ser, o sea, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar diferente de la vida. Bueno, entonces, vamos a llevar esto a nuestra maleta ya. Bueno, y entonces... También, dentro de la maleta, tenemos que llevar algo muy importante, algo que nos va a permitir eh, mejorar en nuestra vida, tanto personal, laboral, como con nuestra familia. Entonces, para eso vamos a tener un elemento muy importante, que es el aprender a conocer. Listo. El conocimiento debe ser una herramienta que nos permita generar un aprendizaje colectivo que nos permita llegar a todas las personas. Eh, por ejemplo, en este caso, en la Biblia se nos dieron muchas pautas para poder eh, utilizarlos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestros actuares. Los invito a que, ya sea que eh, conozcas eh, de Dios o si de pronto no lo haces, que creas en algo y que precisamente utilices el conocimiento de muchas personas para que esto lo lleves a poner, eh, lo puedas poner en práctica en tu vida. Entonces, guardemos en nuestro maletín este elemento. Bueno. Y ahora, eh, también vamos a tener otro elemento muy importante. Para eso, hemos traído a una persona muy especial, y precisamente aquí la hemos traído en este momento. En mi maleta, voy a llevar el arte de uh -huh. aprender a hacer. Llevaré un pensamiento propositivo constante que nos permita ver más allá de nuestras posibilidades. Estoy dispuesta a romper creencias y darle a mis aprendices la libertad de crear, sin limitantes, que ellos puedan atravesar sus propios límites para alcanzar la, el mejor resultado. Mi metodología es una secuencia para obtener resultados. Mi visión es una constante acción emprendedora, formadora y transformadora. Yo, como instructora, te daré todo el proceso de formación. Y tú, como aprendiz, no solo tomarás la técnica, sino que desarrollarás tus propias capacidades. Bueno, muy bien. Entonces, otro material que podemos incluir en nuestra maleta. Y para eso, entonces, vamos a tirarlo en este momento y ya. Bueno, y algo que nunca puede faltar. Bueno, y algo que no puede faltar es nuestra familia. Porque precisamente, eh, para nosotros es muy importante compartir con ella. Agradecemos a Yo Soy El Cambio porque nos ha dado unas herramientas muy importantes para mejorar nuestra calidad de vida a nivel de familia, a nivel, a nivel personal, a nivel laboral. Entonces, quisiéramos que esto que vimos durante este tiempo lo pudiésemos replicar a todos nuestros instructores, a todos nuestros aprendices y que todos podamos ser el cambio que necesita Colombia. Muchas gracias.